Un buen día, ahora vamos a ver cómo etiquetar curvas de nivel en QGIS. Aquí tenemos una capa de curvas de nivel. Si yo quiero dividir en las curvas primarias, secundarias, abro la tabla de atributos y tenemos el campo contorno. Normalmente seleccionaría las curvas primarias, por ejemplo aquí cada 100 metros, las genero en otra capa, luego las etiqueto o les doy el diseño. Lo mismo para las secundarias, pero vamos a hacerlo por reglas para ello vamos a hacer clic derecho sobre la capa curvas propiedades y en simbología vamos a cambiar de símbolo único a basado en reglas y vamos a agregar nuestra primera regla bueno ya hay una por defecto sin filtros vamos a decir que estas son las curvas primarias que serían cada 100 metros y cuál es el filtro que uso por ejemplo Recuerden que el campo que contiene los valores de altitud se llama contors. Entonces voy a escribir aquí contors. Contour. Y este espacio, el símbolo de porcentaje. Y le digo cada 100, porque las curvas primarias están cada 100 metros en este caso. Y esto igual a cero. Este módulo contor me permite seleccionar todos los valores del campo contorno que son múltiplos de 100. Le damos aceptar. Puedo hacer clic en prueba. Me encontró 47 objetos. Y le colocamos una simbología. Puede ser un café. Aceptar. Aplicar. Cierro y me ha dejado solamente las curvas primarias. Ahora para las curvas secundarias que están cada 20 metros, hago clic derecho, nuevamente propiedades. En mismo simbología, basada en reglas, agrego otra. La voy a denominar secundarias. Y aplico el mismo filtro con un tor. Símbolo de porcentaje, en este caso sería 20 igual a 0. Le damos a aceptar. Elijo un color. Le puedo disminuir el ancho. Le damos a aceptar. Aceptar. Y ya tengo las curvas primarias y las curvas secundarias. Ahora, para las etiquetas, sería lo mismo. En este caso, solo me interesa etiquetar las curvas primarias. Entonces, hago clic derecho, propiedades, y me voy en etiquetas. En este caso, selecciono etiquetas basadas en reglas, rule-based leveling. Y agrego la etiqueta. Sería con Tor porcentaje 100 igual a 0 le damos a aceptar ahora en etiquetas activo el valor sería para el campo contour me tome estos valores de estas etiquetas acá también puedo seleccionar en el texto un color le voy a dejar del mismo color que seleccioné en las curvas primarias le damos a aceptar aplicar y pueden ver que ya tengo etiquetada solamente las curvas de nivel cada 100 metros ahora para mejorar la posición de los números nuevamente edito la regla y me iría más abajo donde dice buffer activo el buffer y también la ubicación quiero que sea paralelo y que esté sobre la línea entonces activo encima de la línea y le damos aceptar aplicar, aceptar